Real. Eso no fue amor y pasión Me dejó gran vacío Corazón, eso no fue amor y pasión me dejó un gran vacío. Gran vacío. Fue lo que me dejó confuso, desprevenido. Amar sí. sin condición fue ni mi mayor, mayor error. error. Sentí y una gran traición que ató mi corazón. Las noches se vuelven frías y clamas, clamas de tu vida.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 Superarte, superarte. Yeah, yeah. Siento que Pero siento que arte Quisiera odiarte Ante todo mi mente No recordarte yeah. Pero me dime cómo hago antes de irte Ofrecerme un solución, una solución. Dejó de pensar no de, de ti, creo, creo que fuiste tí. mi gran error. Creerte, sentí que ibas a ser diferente. diferente. Yeah. Me metiste a mí, a mi familia y a mi gente. Diferente. Quedé como un demente.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 Un par de veces, un par de veces, con la yeah, pierna, yeah, no lo voy a dejar. Pese que la vida por hacer fe, y quizás al